¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Spanavis 2019 y me han comentado que se presentan un huevo de novedades por aquí y por donde veis. Así que vamos a dar una vuelta y nos vemos ahora en un rato. <risa> Make it bang, I can make you work, I can, I can make you work. I can make you work, I can, I can make you work. I can make you work, I can, I can make you work. I can make you work, I can, I can make I can make it bang, bang, bang, shawty nigga, bang, bang, bang, shawty nigga, bang, bang, bang, shawty nigga. She had to be the best beauty queen I ever seen. Five, five brown eyes, body full steam. Long hair, didn't care, painted on jeans. Drinking a hand, and she was staring at me. And I was on my LL. ¿Qué pasa, Peña? Miradla aquí, montada aquí. Nuestros colegas de Sweet Seeds, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿La habéis montado aquí hoy este año? Pues a ver, la hemos liado un poco y desde ayer estamos encantados, tío. Cada año en Spanabis viene más gente de más sitios, mogollón de feedback con el cliente. Y este año hemos querido que fuera un poquito especial y que se llevaran el recuerdo tanto de Sweet Seeds como de, de Spanabis. Hemos mencionado un poco los dos, entonces nada. En el momento que llegan aquí se llevan una camiseta gratis de Switchy, hacen su foto y además les damos la foto al momento con el recuerdo Hola. de aquí, de, de las sí, Panavis. ¿Qué estáis presentando este año? ¿Qué novedades tenéis? Pues voy a enseñártelas, ¿vale? ¿vale? Mira, de Femis hemos sacado la primera versión de Red Family, en versión feminizada, nuestra Red Mandarin, la cosecharéis en, en septiembre y como podéis ver con una pinta y un porte estupendo ...que esta índica roja no va a dejar indiferente a nadie... ...y con un sabor explosivo a mandarina... ...desde América os presentamos la 2 Suite 2... ...familia de cookies... ...esta variedad en California... ...ha triunfado mucho por todas las, por las... todas las propiedades que tiene ¿no?... ...y también desde la Bahía de San Francisco... ...Sweet Gelato Auto... ...y nuestras... ...dos de nuestras autos han crecido, se han hecho más grandes y más productivas. Ya 47XL Auto es una de nuestras novedades de este año, solo nueve semanas desde que la germinas y ocho semanitas Switches XL Auto y nos falta una que está en el horno. Es otra de nuestras joyas. Eh, tras sacar la, la versión feminizada de Sweet Pure CBD pues ahora la sacamos en, en auto y ya os digo, está en el horno, pero está a puntito de, de salir y con mucho, mucho, mucho CBD y, como siempre, el, el THC muy bajo y muy terapéutico para todos aquellos que, pues eso, ¿no?, que les mola el, el rollo del CBD y que pasan un poco de, de, del THC. Pues estamos aquí con nuestros amigos de Canaboom. Jordi, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Bueno, ¿qué tal la Spanavis 2019? Acojonante. Mira, yo llevo unos 10 años viniendo aquí. ¿eh? Estoy tocando yo de la garganta. Pero yo creo que ha superado todos los años en cuanto a visitantes. Ha sido una barbaridad. Eh, normalmente los viernes... Eh, ...viene menos gente, tiene menos afluencia al certamen... ...y yo creo que no, que ayer superó, el viernes superó casi al sábado... Uh -huh. ...algo descomunal, yo, los, nosotros muy contentos, muy contentos. ¿Y qué novedades habéis traído este año? Pues este año hemos lanzado una gama de, de insecticidas... ...fungicidas y acaricidas de, de residuos, residuos cero, biológicos... Eh, ...vamos a ver, uno tiene un producto que es, el ban... uno, que es un insecticida polivalente... ...que te mata la mosca blanca, el tri y el, pul el pulgón... ...hemos sacado otro contra la araña roja... ...específico araña roja... ...y hemos sacado lo que es un fungicida... ...que te quita brotitis, oidio etcétera ¿no?... Eh, lo bueno de esto es que eh, tiene residuos cero y está sacado de las plantas del de la Amazonas y raíces del desierto. Es decir, es un producto que lo puedes aplicar desde el punto cero hasta el punto de cortar la, la, la hierba. Eh, está teniendo muy buena aceptación, va dentro de una jeringuilla dosificadora que lo, para que eh, llene la jeringa, va exacta para un litro de agua, lleva un guante protector también y lleva también un prospecto que indica perfectamente cómo se debe utilizar el producto, porque es muy importante leerse el prospecto, bueno, claro, ¿eh? claro. Pero eso es seguro, eficaz, seguro 100%. Y bueno, y Canabum, sí. ¿por qué tiene esa magia? ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer <ríe> diferencia del resto? Bueno, Canabum eh, habría que preguntárselo al brujo, ¿no? Que está ahí en la sombra siempre trabajando, porque eh, somos una empresa que nos gusta innovar, ¿no? No nos paramos, no nos conformamos con tener fórmulas como normalmente hay en, en otras marcas, no digo que sean mejores o peores, pero nos gusta rompernos la cabeza, como he dicho en vídeos anteriores, en coger materias primas que nadie utiliza. Entonces, de ahí viene el éxito que cada día estamos creciendo más. Una cosa quiero deciros a vosotros, a vosotros, si queréis sacar buenas cosechas de calidad, residuo cero, ya sabéis la marca que tenéis que comprar, Canabum. ¿Vale? Chao. Saludos. Canabum, chavales. Canabum. Eh.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 Es Panavis 2019, un año más, con nuestros amigos de Sensi Seeds. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? Todo bien, gracias. Gracias por visitarnos en el stand. Claro, como no podía ser de otra manera. Y nos hemos enterado, nos ha dicho un pajarito de Sensi Seeds, del Sensi Seeds Family Team, que tenéis un nuevo proyecto muy interesante llamado Sensi Seeds Research. Cuéntanos de qué va esta, este nuevo proyecto tan interesante un proyecto bastante interesante y tengo ganas de ver lo que va a sacar de todo eso um, lo que hemos hecho hemos mezclado el mejor de nuestra genética con el mejor de la genética que encontremos al en, uh, internacional y en otros países europeanos y hemos sacado 11 nuevas variedades en tres categorías feminizadas automáticas y variedades CBD um, son todos cruces interesantes y tienen todavía el nombre que les hemos dado por el Research and Development, por eso es la primera vez que abrimos un poco la puerta, el lado de Sensi que nadie, se, eh, nadie ve y lo que vamos a hacer, vamos a dar también una voz a la comunidad canábica porque esas variedades, nosotros estamos muy contentos, tenemos planes con ellas por los años que vienen, pero queremos cambiar que la, com la comunidad seleccione a tres variedades, una en cada categoría que les guste al más, que al final podrán también eh, seleccionar el nombre, cómo se llamará la variedad, y se tendrá una sección muy específica desde ahora sobre el menú de Sensi. ...con la comida. Pues Raúl, un año más aquí en esta edición número 16 de Spanavis, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que este año ha sido todo un éxito, eh, ha venido muchísimo público... ...y sobre todo empresas extranjeras a exponer y, y visitar la feria. Ha sido un jolgorio y con el buen tiempo uh, yo creo que de las Spanavis con más gente... Eh, que recuerdo, ¿no? Sí, bueno, es, es uno de los beneficios de celebrar el Panavis a, a mediados de marzo y bueno, la verdad es que sí, que se ha portado muy bien el tiempo y, y la gente está disfrutando mucho. Mucha presencia de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sobre todo Estados Unidos y, y Canadá. También es, vemos que cada vez vienen más empresarios de Sudamérica, y bueno, estamos bastante bastante contentos en la organización. Pues hombre, mira aquí nos hemos encontrado por aquí, Andrés. Hola Frank, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, de maravilla aquí en las Panavis, disfrutando de este sábado, que la verdad que el ambiente es bueno, eh, ¿no? llamativo, sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Qué estáis presentando este bueno, año? Hemos venido a presentaros Morpheus, ¿vale? Que es nuestra nueva variedad. Que destaca por su porcentaje 1-1, o sea, su ratio, digamos, entre THC y CBD, superando en algunos individuos el 20% de cannabinoides totales, o sea, un 10% de THC y un 10% de CBD. Es más sano para nuestro body la combinación de ambos elementos. Pues así que yo te animo a nada, a probar nuestro Morpheus. La blandaré en cuanto llegue a casa. Recuerda que es una nota floreciente, ¿vale? De acuerdo, muchas sí. gracias, tío. Nada, gracias. Nos vemos. <risa> Girl, I wanna see a bang. Jackie, girl, I wanna see you bang. Grace, girl, I wanna see you bang. Carla, girl, I wanna see you bang. Nay, nay, girl, I wanna see you bang. A girls, Michael de nuestros colegas de Delicio Seeds en de su stand. Hello, Michael. Hola, how are you? How how estás? Are you? Are you? Aquí estamos, tío. Um, And what's, uh, what's this? Yeah. The, Spanavis, yeah, it's Panabus. This is crazy. Uh just having a good time here. Uh so many more people, many faces. Uh wow, good to be back. Yeah, yeah, yeah. Um the news of of your stand? Uh with delicious seeds. Uh we have uh new strains uh, that were released, uh some new early versions. Um and uh here we're giving away uh 30% uh, uh off our seats um, yeah. during Spanish and uh let's uh We're, we're taking pictures of people right now, and uh, they're sharing on social media for our 10th anniversary, okay. because uh, Delicious Seeds is having a big party, because it's <laughs> our 10th anniversary here at Spanabis, and uh, with your photo, and uh, you share it on social media, uh, you get a chance to win a uh, 100 of our best Seeds. Pues aquí seguimos, lo poquito ya que nos queda es para mí, es que estamos aquí con Maribel de SmartPod, que nos va a contar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta edición 2019? Cuéntame. Ha sido preciosa, ha sido tremenda. Muchísimas gracias a todos los que nos estén viendo y han estado aquí. El año que viene, los que no han venido, que vengan. Ha sido desde el primer día, viernes. Era una excitación nada más Me que beso. ver toda esa cola de gente esperándonos. Va, ha sido muy bonito. Gracias, de verdad. Pues nada, chavales, estas han sido todas las novedades de Spanavis 2019. Y nada, esperamos que os haya gustado. Recordad, ya está publicado el Marihuana News 82, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para el cultivo. Nos vemos en el siguiente.